46. bienvenidos amigos Leo Artistas curiosos y curiosas del dibujo a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Drawings. hoy eh, vamos a mostrarles cómo hicimos un icono de Le... de YouTube muy bien pues esto parece una placa aunque no es una de las placas que entrega YouTube todavía pero como yo tengo tantas ganas de ganarme una entonces eh, me di a la tarea de construir una y Pablo tiene algo para decirles suscríbete a Leo Darwin listo amigos, antes de empezar pues hacemos algunas recomendaciones con relación a la cuarentena y a los cuidados que debemos tener para que este virus no nos vaya a afectar, listo, entonces lo primero es que debemos oh oh, estar usando gel Desinfectante constantemente y lavarnos las manos constantemente. Bueno amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal para ver todo el contenido que tenemos para ustedes y para disfrutar de los mucho dibujos. más. Ajá, ah, y los dibujos. dibujos, tenemos dibujos en 3D, tenemos manualidades, tenemos art, arte óptico. Tenemos aprender a dibujar, tenemos mil cosas, tenemos origami y además vamos a empezar a construir proyectos eh, de bricolaje que van a ser espectaculares para pasar el tiempo en cuarentena. Bueno, no siendo más, vamos a mostrarles Pablo eh, cómo quedó nuestro icono de YouTube. Listo, tararara. Da, da, da, da. Muy bien amigos y amigas, aquí les estoy mostrando cómo quedó nuestro, eh, nuestra placa de YouTube todavía, eh, es experimental, estuve trabajando con material muy reciclado, fue un cuadro que tenía por ahí guardado hace días y que entonces eh, decidí utilizar para este icono de y... YouTube. Entonces vamos a pasar al tablero para que veamos el paso a paso de cómo hicimos esta espectacular placa que la verán eh, colgada próximamente en los videos. ¿Listo amigos? Eh, vamos a saludar a la niña María José Álvarez que nos escribe y nos pide su saludo. Y vamos a saludar también a Juan Manuel. Juan Manuel que él es uno de los que me dice, Profe primero en los comentarios. Entonces este saludo va para él. ¿Listo? A los que quieran saludos, me escriben, me dicen, profe, quiero un saludito, eh, me escriben o, o, o, o me mandan un correíto también, por ahí ya publiqué el correo, para los que quieran y deseen, escribirme por ahí. Entonces, y no siendo más, vamos a trabajar, vamos a crear, vamos al tablero. Vamos al tablero. Escríbete. Bien amigos, y lo primero que hacemos entonces es en un tronco de madera eh, dibujar, marcar el boceto que queremos sacar. Eh, esto es algo muy parecido a, eh, a, a tallar en madera, solo que de una forma muy básica y muy rústica, recomendando primero que todo eh, tener mucho cuidado con la herramienta que se utilice. Ahí va el... Suscríbete. Ahora pues con una sierra o cegueta eh, vamos a ir cortando eh, lo que vamos a utilizar. Por ahora solo voy a sacar el icono de YouTube y luego eh, me concentraré en las letras, pero eso será para un próximo eh, video. Eh, hay que tratar de tener mucho cuidado, como les dije ahorita, no es fácil es algo complicadito de hacer, hay que utilizar varias herramientas, por eso eh, les reitero el cuidado. listo Entonces, eh, vamos a ir eh, sacando o retirando el material que no queremos que quede en, nuestro, en nuestra escultura, en nuestro molde y vamos a ir haciéndolo eh, poco a poco, eh, lijando y puliendo aquellas áreas que vamos eh, eh, eh, retirando para que eh, vaya quedando eh, lisito y, y muy fina eh, la capa hay que ir eh, puliendo yo utilicé una lija más o menos una 180 que me permite tener un acabado eh, muy muy pulido seguimos puliendo es de mucha paciencia es una actividad muy relajante muy estresante eh, la herramienta que ven ahí pues la utilizo para tallar en algunas ocasiones cuando me, me encuentro por ahí una maderita y quiero hacer algo entonces eh, utilizo varias herramientas como les digo ahorita muy rústicas eh, muy, muy muy poco ortodoxa, ortodoxas para la ocasión por ejemplo eh, uno de mis destornilladores eh, le saqué el filito con una lima y con ella empecé a retirar el material el excedente de la parte interna del icono de YouTube que eh, yo quería lograr una profundidad en ella entonces eh, me sirvió para ir retirando ese material poco a poco lo fui sacando parece que va a caer como que una tormenta el día de hoy A bote, traude, a bote, Recuerda amigo y amiga Leo Artista, curioso y curiosa del dibujo y ahora de la escultura, que si quieres hacer este tipo de talla en madera, tienes que buscar un adulto que te ayude porque se puede tornar peligroso te recomiendo que eh, esas partes donde tengas que utilizar herramienta cortopunzantes entonces las haga un adulto y que tú hagas el resto de eh, proceso de pulido, el proceso de lijado, el proceso de eh, pintura ahora esta parte es muy fácil de hacer lo que hice fue eh, aplicar colbón en la tablita luego de haber desbaratado el cuadro el cuadrito que tenía por allá reciclado eh, cogí dos hojas de block o hoja resma donde se sacan las fotocopias normalmente y lo que hice fue arrugarla y posteriormente ponerla sobre la tabla haciendo presión para que nos diera ese efecto currugado o arrugado que se ve eh, como si fuera envejecido eh, es una forma muy muy eh, divertida de, de lograr que el aspecto de una imagen cambie entonces luego le apliqué vinilo blanco estoy utilizando material muy económico material muy a la mano de, las, de todas las personas es un vinilo común que, que incluso tenía aquí en la casa porque por cuestiones de cuarentena no, no hemos surtido material entonces eh, aplicamos eh, la pintura vinilo luego el color gris eh, hicimos un color gris, recuerden que para hacer el color gris utilizamos un colorcito eh, negro y blanco Pero hay que saberlo aplicar, primero sobre el blanco vas utilizando un poco de negro Y vas logrando la tonalidad que buscas Y para que nos quede un efecto azulado entonces le agregué una tinte de azul para que nos quedara de mejor forma El cuadrito le di una base de blanco para que el color pudiera coger mejor y luego entonces como ustedes pueden ver el icono de youtube ya se está completando ya está en la segunda capa entre más capitas le demos mejor se va a ver el color negro para el cuadro y nuestro espectacular eh, cuadro eh, nuestra placa de youtube va tomando forma ya se va viendo eh, mejor ya va quedando más completa no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido. ¡Ojo! ¡Ojo amigos que voy a proponer un reto en este video! Vamos a ver, si lo viste completo, te vas a dar cuenta que voy a dejar un reto por aquí, por estos laditos. Y el reto va a ser, si este video alcanza en menos de tres semanas, a partir de ahora las 500 visualizaciones entonces leo ar hará un video o oh, oh, tragándose un huevo crudo ojo ese va a ser el reto y si ustedes me quieren ver tragar un huevo crudo entonces no haga sino ver el video muchas veces y vamos a ver si lo alcanzamos yo espero alcanzar por las visualizaciones vamos a ver qué pasa bien amigos y no siendo más entonces eh, vamos a no olviden suscribirse a, a mi canal para obtener y conocer más contenido muy divertido y muy bueno eh, para esta cuarentena Listo amigos, bye bye, chao chao, no olviden eh, pedir saludos y ver los videos muchas veces, chao chao.